Hola, es Luis desde República Dominicana, hoy quiero traerle, como prometí, este video en español. Trataré de hablar despacio para que me puedan entender. Hoy vamos a tratar un tema que me parece que es ventajoso para ustedes. Y es que en español las vocales siempre tienen el mismo sonido. A diferencia del inglés que a veces suenan diferente o con un sonido más alargado. Bien, las vocales en español son A, E, I, O. Y hoy le voy a mostrar la unión de ellas con varias consonantes. Tenemos aquí las vocales A, E, I, O, u y la consonante c s r y doble r repitan conmigo escuchen y repitan k k c c si si co Q Q Sa Sa Se Se Si Si So So Su Su Aquí uní estas porque suenan iguales c c si si ra ra re re ri ri ro ro ru ru ra ra Re, re, ri, ri, ro, ro, ru ru es un sonido doble Bien. Entonces, cuando ya ustedes conozcan los sonidos, pueden hacer cualquier palabra uniendo las sílabas por ejemplo ca sa ca sa ca sa ca sa, ca -sa", ca -sa", ca -sa" house house ca ro Ca, ro, carro, car, co, sa, co, sa, cosa, fin, cosa, y así sucesivamente. Espero que le haya servido, practiquen mucho y nos veremos en otro video. Bye.